Hoy quiero compartir con usted algunas cosas que he aprendido últimamente y que me han cambiado mi visión de las cosas. Son temas sensibles, son temas que la gente puede reaccionar mal y sé que lo que estoy haciendo puede ser un riesgo, pero si es que a alguien le sirve ya con eso me voy por pagado. Así es que, vamos a partir con el tema que he pelado el cable harto tiempo, ya que es la alimentación. Cada persona que me pregunta por alimentación queda mareada, pero no es ningún secreto que hay demasiada gente, para mi gusto, que está lidiando con enfermedades producidas por lo que comemos: exceso de azúcar, exceso de carbohidratos refinados, químicos en la comida, unas una sustancias es que lo único que hacen es que la comida eh, sea más sabrosa y realmente decirle que no es súper difícil. Y en mi experiencia, si es que te alimentas de esa manera, cuando eres niño puedes zafar. Yo crecí a punta de Chocapic, pero en algún punto el cuerpo va a empezar a reaccionar para decirte qué estáis haciendo, porque en verdad, qué, qué es lo que estáis comiendo, con qué te estáis alimentando. Por circunstancias de la vida, y esto es solo mi experiencia, no, no digo que le vaya a funcionar a todo el mundo, llegamos a un tipo de alimentación cetogénica con mi hermano, que se trata de... Cortar los carbohidratos y subir las grasitas y las proteínas de buena calidad. Lo primero que te dice alguien cuando le comentas que te vas a alimentar a punta de grasa, <ríe> te dicen, ¡Oh! se te van a tapar la arteria. Después te dicen, no, es que vaya a engordar. Y te ponen una serie de trabas porque desde pequeños nos dijeron que la grasa hacía mal. Y estoy de acuerdo, la grasa de los aceites vegetales hace mal, la grasa de la margarina. ¿Alguien ha leído los ingredientes de la mantequilla versus la margarina? Si no lo han hecho, háganlo. Porque nos dijeron que la margarina era más sana que la mantequilla y yo veo los ingredientes y digo... ¿En qué momento creímos eso? Ya en este punto he averiguado que hay varios tipos de alimentación que sí o sí te van a mantener mucho más sano que... Ir por la vida comiendo lo que sea que se te cruce por delante porque es tentador los, los productos con exceso de azúcar y con químico y glutamato monosódico y todas las basuras que le echa la industria a la comida que nos venden libremente en los supermercados. No necesitáis ni ser mayor de edad para comprar esas basuras. No es fácil decirles que no, pero créanme vale la pena y si hacen la prueba con alguna alimentación que funcione para ustedes se van a sentir mucho mejor y lo más importante van a desarrollar muchas menos enfermedades. Por último, creo que no, no volverse loco, pero empezar a probar y darte tus días de volver a lo que, está, lo que sea que estaba ya antes e ir viendo, ir probando que te hace sentir bien. Pero me llama la atención que eso no te lo dice nadie. <ríe> de alimentación no te enseñan nunca en el colegio. Ahora podemos pasar al tema del colegio. Se nos enseñó de niños que teníamos que obedecer a la profesora... Sentarnos callados, no, no, no gritar, eh, seguir la filita. Una serie de restricciones que yo lo pienso ahora y digo, pobre el niño, eh, ya está bien, es lo que conocemos ahora, pero no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas, es lo mismo que la alimentación. Como les comentaba en otro video, pienso que la creatividad se va bastante a la cresta con, con ese tipo de, de sistema. Creo que ese fue el motivo por el que casi me echan en el jardín de niños, era demasiado creativo decirle a una profesora, yo me llamo Don Huea. <risa> si a pesar de eso ya lo lograste y pasaste al colegio, eh, llegaste ojalá a la universidad, te hayas dado cuenta que lo que te proponen es, tienes que ser mejor que el guán de al lado. Entonces, ponte a competir. No, es un sistema que no, no promueve la colaboración y la convivencia sana. Hay dichos tan conocidos que hablan de eso, como que el pasto siempre es más verde en el patio del vecino. ¿Qué es eso? <risa> Envidia. Por favor envidien al, al, al, al one que tienen al lado. <risa> no sé si me explico bien. Yo con el canal de YouTube, no inmediatamente, pero poco a poco fui descubriendo que colaborar funciona muy bien. Dar un, Tratar de dar un valor agregado, algo que le sirva a la gente. Y si está ahí en alguna plataforma que le guste, que tengáis tráfico de gente o como sea Vaya a poder hacer una vida de esos ¿Cómo estás Dorothy? ¿Qué tal Robertiña? ¿Te ves bien Carmen? ¿A qué me miras tú? Me fui del tema de manera monumental Díganle hola mi amiga ¿Te desenredaste? Tenía ahí una murra en la cabeza tú ¿Qué te vas a enredar? No pasa nada Mira cómo come muras En fin Creo que venía del tema de la universidad y en la universidad también te enseñan una serie de. ¡Oh! Me echaron de dos, así es que. Muy bonito que te enseñen logaritmos, muy bonito que te enseñen integrales, muy bonito que te enseñen todos esos temas. Siento que nos preparan a todos para ser excelentes empleados. Sala al mercado laboral y arregla las telas y trata de conseguir un jefe que no te despida a la primera porque los números no dan. Es un poco terrible. Creo que hay una gran motivación actualmente por reinventarse profesionalmente y hay, por suerte, muchas opciones. Hay que simplemente cuestionarse en qué eres bueno, en qué podrías ayudar a los demás, dar algún valor agregado y empezar con algo paralelo quizás a tu pega porque hay que seguir pagando las cuentas. Tú estás un poco perdido. Ahí están tus amigos. Y después de estudiar por años y años y años, por más cosas que te enseñan, no te enseñan de alimentación, no te enseñan cómo funciona el sistema financiero realmente, no te enseñan un montón de cosas que yo creo que para desenvolverse en la vida que vivimos hoy en día son elementales, sobre todo quizás cuestionarse estas cosas que les estoy hablando por, por doloroso que sea, porque yo les digo, pasé las peores depresiones acá en Temuco así, oh no, ¿qué está pasando? y decía, oh, ¿por qué está todo tan patas para arriba? ¿Por qué creemos que la única solución a una enfermedad es una pastilla o un procedimiento médico ultra invasivo? ¿Qué nos creemos ahora que hacemos cuenta que todos los métodos que usaban nuestros ancestros son mitos y leyendas y no sirven? Y quienes los practican son estafadores. ¿Quién te enseñó a pensar así? ¿Dónde viste que... Yo me acuerdo en los matinales y las noticias, nuevamente sale el remedio de tal cosa. Uh, ahí hay un tema acuático y no lo puedo decir, me van a censurar. Pero lo pueden comentar, hay, hay, hay remedios tremendamente efectivos y económicos para muchos tipos de enfermedades. Y yo personalmente dije, esta cuestión no puede ser. Así que partí haciendo pruebas de a poco en mi propio cuerpo. <risa> Luego me fui embolado porque dije, si es que quiero hablar de esto algún día Tengo que ver que no le vaya a ser mal a nadie sí, Obviamente tomando el producto correcto En las dosis correctas Sí, ese es un tema me, me impresionan nuestros líderes No, de ese tema yo no hablo porque es perder el tiempo Eso nos enseñan Que un líder Puedes decir, no, no tengo tiempo para escuchar tu opinión, o lo que me tenéis que decir, porque estáis loco de entrada, no quiero ni escuchar tu punto de vista porque no me vale. Ahí nos saltamos, otro tema, ya no sé de qué estamos hablando, pero los, medio, los medios masivos de comunicación nos enseñan a burlarnos de la otra gente, nos enseñan a ridiculizar a las otras personas, nos enseñan a que el diálogo se trata de empezar a levantar el tono y gritar en vez de tener una conversación civilizada con argumentos exponiendo tu punto de vista escuchando lo que te dicen no es difícil pero en cambio tenemos el ejemplo de que todo es reaccionar reaccionar si es que algo te molesta nada la, la, la! y te volvís loco güey. te volvís loco si es que pasáis por la vida así Volviendo al tema anterior, eh, la, la, la, la dependencia que tenemos de que el gobierno nos dé una solución. Eso lo hablaba ayer con unos amigos y es, es brutal porque ya, por ejemplo, hagamos cuenta que llega un bicho y deja la patada. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a tomar tu salud en tus manos o vas a esperar a que papito gobierno te dé la solución? Si es que estás esperando que papito, el gobierno te dé la solución, significa que nunca te destetaste. Nunca te preguntaste, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi salud? Internet es una herramienta brutal. Yo sé que en Internet hay de todo, pero si es que te das el tiempo de averiguar, averiguar, averiguar, va a empezar a ver un hilo conductor en que el ser humano necesita actividad física, necesita lo que, lo que sea, saltar la cuerda en la casa, Necesita luz solar el, el, sol, el sol es vida, entonces asómate en el balcón por lo menos unos 10 minutos al día Porque si te quedas encerrado a oscuras, no, no te va a ayudar Les comentaba el otro día que la gente cada vez que llegaba el 10% sacaba televisores de, de los locales comerciales Si te pones a ver series en Netflix, no creo que encuentres algo que te ayude para sobrepasar lo que estamos pasando lo que sí considero que es una herramienta brutal, es poder buscar tu propia información en internet y ver más puntos de vista. Es lo que me ha pasado a mí con todos estos temas. Digo, ya, ok, la alimentación. Y yo no me estoy alimentando como todos se alimentan y me está yendo mucho mejor. El trabajo, yo no seguí lo que todos seguían y me está yendo bien, se puede. El tomar la salud en, en nuestro poder. Yo últimamente me puse a meditar, pues yo, meditación, decía, no, qué, qué flojera. Mejor Netflix o, o mejor algún video sin ningún contenido en YouTube Todos todo estos dispositivos están hechos para captar tu atención Hay un dicho muy sabio que dice Si es que lo que te están ofreciendo es gratis Probablemente el producto seas tú Y... sí Ellos luchan por nuestra atención Y las notificaciones y los TING Y la, los globitos rojos no es coincidencia Estas cuestiones nos hacen adictos y si tú no te das el tiempo para dejar de consumir pantallas y permitirte estar solo, y pensar un rato solo, y decir por último estoy caminando con los ojos cerrados y me voy a sacar la cresta, pero uh, pero me voy a reír un rato conmigo y voy a pasar un, un, un, un buen momento sintiendo mi respiración, escuchando los sonidos del ambiente y empecé a averiguar de todas estas cosas que empiezan ya a hacerte un clic en el sentido de que sí decí... <risa> ¡Qué lata! Pero todo lo que me propusieron yo encontré un método mejor y es lo que les estoy compartiendo hoy día. Entonces, ¿qué más puede haber, caché? Me empecé a meter en baños de agua, agua fría. Estoy ya nunca más me salí de, de una ducha con el agua caliente, porque el agua fría han comprobado un montón que te refuerza el sistema inmune así es que eso estoy haciendo, si pues estamos en plena pandemia no me quiero enfermar y me di cuenta que empecé a hacer cosas que la mayoría de la gente no hace porque está muy ocupada viendo series o haciéndole así a, a, así a la pantalla del, del celular en Instagram a todo esto le mostraría la, la, la cámara de mi celular, la frontal la tengo tapada con un tape después de la actualización de las políticas de Instagram cómo es posible que llamen mi cámara, de mi teléfono, su cámara. No, amigos míos. No, no. Está sospechosa el tema, el tema de las redes sociales. Pero va a salir para el otro lado. Soy bueno para irme de los temas. Pero el, lo principal es que cuando empezáis a hacer todo lo que el resto del mundo no hace y te funciona, queréis compartirlo. Pero estamos tan condicionados a que, y tenemos creencias tan limitantes de que... No, no se puede, no debe ser falso. No, lo que me dijo este weón no tiene ni un sentido porque a mí me dijeron en el otro lado cuando era niño que las cosas eran de otra manera. Si estamos en ese nivel de condicionamiento, yo creo que es preocupante. Estos temas, Yo sé que alguien se va a molestar con este video porque estoy tocando todos los temas de la vida cotidiana en un video que va a durar no sé cuántos minutos y, y quizás alguien le haga decir, ¡Nunca me pregunté esta weón! Y hay gente que no quiere preguntársela. Y por lo que he entendido, a las personas que se preguntan esto, y pasan por un periodo malo, y resuelven sus problemas consigo mismo y empiezan a ver la vida con otros ojos, le llaman el despertar de la conciencia, o despertar el espiritual, o el despertar. Porque claro, te haces consciente de que las cosas no son necesariamente como me las han planteado toda la vida y empezáis a ver que hay distintos puntos que son muy mejorables y empezáis a preguntarte también ¿Por qué Cresta no los mejoran? y ahí empezáis a pensar que hay algunas teorías que tienen más sentido de lo que uno cree cuando se las cuentan en las noticias Oye, yo creo que todos sabemos que cada medio de comunicación masivo te va a decir lo que a ellos les interesa decir a mí en Youtube, yo voy a, en mi canal de Youtube yo voy a decir lo que a mí me interese decir yo elijo mis temas pero trato de que sean temas que ayuden a más gente otra de las cosas que no, yo ya no me daba cuenta, otra cosa que hago distinto a todo el resto, que <risa> gracias a Dios la hice en algún minuto y... y me olvidé, y nunca se lo comenté a nadie. Pero yo no veo las noticias, nunca, ni los matinales, ni ninguna de esas cuestiones que son las... ya tengo el brazo un poco cansado. Para lo que mejor funcionan las noticias es mantenerte asustado. Es todo tragedia, es todo desastre, es todo... Aumentan los casos de tal enfermedad y aumentan las muertes por tal cuestión. Decís... Y, sí, oh. y te empiezas a dar susto y te empiezas a estresar. porque el ser humano se estresa? El ser humano se estresa porque lo está persiguiendo un tigre. Si sentís que te viene persiguiendo un tigre, te vaya a estresar. Estamos bien. Y si te estresáis, vayas a decir, weón, arranca, cachai, trépate. Trépate a ese arbolito. No sabéis cómo, pero arranca y trépate. De alguna manera no voy a saber cómo, pero vais a haber llegado ahí arriba. El tigre, el tigre va a estar acá abajo. Y el tigre va a decir, puta ya, ¿sabéis que mi comida hoy día no está fácil? No va a bajar, no se quiere dejar comer. Se va a ir. Y tú lo vayas a ver yéndose y vayas a decir... ¡Oh! Bueno, me imagino la dopamina ahí, oh, loco, esa fe del medio tigre, otro día más para vivir, vamos arriba, y el estrés se acabó. Si tú tienes un estilo de vida en el que te despiertas y las noticias te aterran, después vas a tu trabajo que no te gusta y tu jefe te, te, te, te, te trata pésimo, de ahí llegas a la casa, tu señora está enojada porque no lavaste, oh, dejé lavando la ropa, soy muy aplicado. Vaya a vivir estresado todo el tiempo, y eso te va a gatillar enfermedades. Entonces yo le veo mucho sentido a tratar de decir, ¿sabéis que para un rato? Con toda esta cuestión de absor absorción de información que no tiene ni un beneficio, y para, y siéntate, y mira mira lo que hay alrededor tuyo, y di, ¿cuál es el peligro? Ya, está todo bien, está todo bien. Tú no, tú no eres tus pensamientos, Tú eres el ser que escucha esos pensamientos. Y si te estáis volviendo loco por algo, tú tienes la capacidad de decidir, ¿sabes qué? Esos pensamientos los voy a dejar de lado, porque si miro a mi alrededor, en realidad está todo bien, Mi amigo están ahí jugando, los chicos y la valla. No, ¿sabes qué me estaba persiguiendo? Uf, se fue el estrés. Si empiezas de a poco a desarrollar esa capacidad, te vas a dar cuenta que somos mucho más de lo que creemos que somos. El otro día le decía a un amigo, weón, bueno, somos creadores. Y me decía, ¿ah? Y yo le decía, weón, bueno, ¿tu bici? ¿Qué weón bueno, mi bici? Cuando no y tu bici, ¿qué decidiste? Decidí que voy a tener una bicicleta y quiero que sea de tal forma porque yo quiero hacer tal disciplina y lo voy a pasar bien andando en mi bici. Esa bicicleta no apareció en tu vida porque por arte de magia, no te ganaste un concurso. <ríe> la lotería, güey. Todo lo que hiciste tanto, que hiciste lo que fue necesario para crear esa bicicleta. No, no la construiste tú, estamos hablando de que... Tu, tu mente es capaz de controlar tu entorno. Si eres mala onda con el vecino, adivina que hay a recibir de vuelta. Pero si lo veis, lo saludáis y buena onda vecino y la cuestión, el bol la próxima vez que te vea no te va a tratar mal te de va a decir buena vecino y va a quedar como, oh, bacán onda, el ambiente está bueno. Y ese ambiente lo creas tú, ese ambiente lo crea tu mente. Tenemos unas creencias limitantes de que no, no se puede cambiar el mundo. Yo pensaba así, yo me repetía, no hay que cambiar el mundo. Pero decía, chucha que está difícil cambiar el mundo. Pero cuando te das cuenta que el cambio parte, no en derrocar a quienes sean que nos vendan una basura que es una mierda, para después vendernos unos de medicamentos que son más basura todavía. Si queremos generar un cambio, ese cambio tiene que partir con nosotros. ¿Y qué significa ese cambio? Ser más consciente de que hay otras maneras mejores a los que nos propusieron. Y si empiezas a adoptar medidas, como un amigo me preguntaba ayer, ¿Cómo haríais para depender menos del gobierno? Realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos comida, necesitamos agua, eh, vestimenta y un lugar donde dormir. No necesitamos mucho más que eso. Y si, por ejemplo, tienes tierra o compras tierra en grupo con algunos amigos, pueden empezar a hacer su propia comida. Ahí ya tenéis comida, agua, ya sobreviviste. Y así solamente estarías pagando por los servicios que ya entrarían a ser considerados lujos. Pagáis por esas cosas, y sí, dependís de alguien más para tener esa tecnología, pero no dependís de alguien más para vivir. Aliméntate bien y no vaya a depender de un doctor. Toma tu salud en tus manos y no vaya a depender de pastillas. Averigua cosas más allá de lo que te dicen que está arraigado en, en todos nosotros, porque para mí yo les digo, fue un proceso de sacar el sistema operativo de mi cerebro, dejarlo ahí bien abierto, y empezar a averiguar cosas. Y sí, hay, hay cosas... Que son desinformación, hay. Todos saben todos que Internet es una locura. Y hay que tener super buen criterio, pero si estos es temas los averiguáis quizás con un grupo de amigos y los conversan y decís, oye, sabéis que esta cuestión tiene sentido, esta cuestión no tiene sentido, vaya a aprender cosas que te van a ayudar para siempre. El problema es que ver series y jugar en el celular es súper tentador y es difícil, y yo lo sé. Pero por algo se empieza. En vez de tomar el celular para puro ver videos de YouTube. Este es el peor consejo que le puedo estar dando a mi audiencia. <ríe> Averigua cosas importantes. Cuestiónate por qué estamos tan, en... ¿Por qué hay tantas enfermedades modernas. Por qué los tratamientos son tan invasivos. ¿Qué hacían nuestros ancestros para curar enfermedades? ¿Qué cosas raras pasaron? Como que cada persona que está súper cerca de curar el cáncer por algún motivo. No lo vemos más. Creo que el, el... el... El mundo ahora está inclinado en la balanza hacia el lado negativo y está en nosotros en tomar conciencia, esto que hablan del despertar, en mejorar las cosas porque no sacamos, ya, ya cachamos, Chile, el ¿cómo se llama? Chile despertó justo antes, de, justo antes de la pandemia, nos estábamos uniendo, claro que sin ningún norte, porque estaban algunos alegando que el TAC, otros están alegando que el, la, los precios de la inflación, otros están alegando que... No, hay que dejar de alegar, ya cachamos que si, si nos ponemos a alegar, que ¿para qué decirles cómo nos enseñan a alegar siempre, todo, todo una queja. Si nos dedicamos a ponernos en esa parada no vamos a lograr nada. Pero si cada uno de nosotros hace el trabajo de preguntarse qué es lo que estoy haciendo, por qué creo lo que creo, y qué industria estoy apoyando con eso, nos podemos dar cuenta que cambiar el mundo se siente más cercano que nunca si es que hubiese un, un mayor conciencia de parte de las personas. Creo que... creo que he dicho suficiente. Así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video, que quizás sea algo polémico, Dale un like Si tienes algún amigo que creas que algo de lo que dije en este video le hace sentido Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de lo que sea Nos vemos en el Llegó el momento